En este video les quiero hablar de una pregunta que me han hecho, que cuál es el precio del barril de petróleo hoy. Eh, ese precio ustedes lo pueden ver, pues normalmente en los diarios económicos aparece. Yo les recomiendo esta página, DataFX. Eh, fíjense que acá les aparece pues como los principales índices accionarios. Esto es de la bolsa, esto es a, son acciones, las principales o las que más han movido el día de hoy. Y acá les aparecen en commodities el barril WTI y el Brent acá les aparece el WTI es como el más digamos es el más comercializado es el el, el crudo liviano pues que llaman o el Texas y el Brent es el otro del mar del norte que este normalmente el precio pues varía un dólar entonces pues igual el referente es más o menos ahí 47 46 dólares eh, de todas maneras, esta información a mí me parece un poco pues, pobre, por así decirlo. A mí me gusta más venirme. Pues obviamente cuando uno hace trading no mira estos datos para nada, sino que se si vienes a mirar la gráfica. Eh, recuerden pues que estas gráficas se leen eh, con análisis técnico. De todas maneras, si, si desean aprender análisis técnico me pueden contactar. Para saber, pues, predecir, digamos, los precios para dónde van. Y puedan invertir en, en ello. Eh, acá les muestro, pueden buscar. Se meten acá investing.com. A ver, vamos a hacerlo desde el principio. No quiero, pues, alargar mucho el video. Pero les muestro rápidamente. Investing. Y se van a charts. Acá le dicen. qué gráficas en vivo y les abre esto esta gráfica, ustedes la amplían, la pueden ampliar acá y fíjense que acá, pues aparte de que pueden buscar el petróleo pueden buscar cualquier otro activo pero para este caso vamos a ver el petróleo entonces ponen oil y les va a aparecer esto este CL es el futuro recuerden, o para los que no saben, el futuro es un tipo de activo como, las, como acciones o como Forex, sino que acá se transan es contratos. Eso es pues, un tema más avanzado, pero digamos que esto es lo que, lo que opera normalmente. Las empresas cuando hacen coberturas y ese tipo de cosas usan es el futuro. Digamos que este es el mercado pues, que, que cotiza en bolsa. Eh, el CL es el, el WTI, o sea el liviano. Este es el que opera la mayoría del, de la gente. Fíjense, entonces acá les aparece el precio. Este yo creo que tiene un delay, o puede ser en tiempo... No, este es en tiempo real. Acá sí les muestra el precio en tiempo real, fíjense, 46.36. Ese es precio real. Pueden ver ese y pueden invertir en él. Si desean... También pueden ver acá el Brent. Miren, el Brent en tiempo real también. Ya la gráfica, pues, analizarla, como les digo eso sí toca aprender análisis técnico por otro lado también pueden fíjense les muestro este es el ETF el uso para que esto ya digamos que lo, lo podrían usar en caso de tener una cuenta en acciones supongamos que ustedes quieren invertir en petróleo ustedes pueden hacerlo a través del futuro del mercado de futuros o a través de acciones, en este caso son ETFs, ustedes pueden abrirse una cuenta en ETFs y operar el uso, este es el mismo petróleo, se mueve igual, pero digamos que el valor es diferente, entonces esas son pues como las opciones que tienen, eh, eso era lo que les quería contar, cualquier duda me la hacen saber, y con mucho gusto pues yo les puedo ayudar, me dejan ahí sus comentarios, un saludo.